¡¿Dónde caemos, perros?! Marta, ¿qué haces espiándole a tu hijo adolescente? Te va a romper el corazón ¿Cómo es? Son como animales, se pasan tocando todo el día Y a esa edad me salieron pelos en las manos y es permanente El sabido eso no hacía manito cambiar. No se, no se está tocando Ha pasado todo el día frente a ese juego ah. No socializa Y es porque vos no pasas tiempo con él Lo mejor que puede hacer un padre es pasar tiempo con su hijo Mi papá nunca pasó tiempo conmigo y mírame, ¡soy normal! Estoy aquí obligado por tu mamá No socializas qué no sales a jugar afuera? No me dejan salir ¿Cómo te voy a dejar salir si afuera hay un mundo lleno de robos, pandillas, secuelas? Aparte de eso al lado, hay un seminario lleno de curas ¿Puedo jugar? No ¿Quién ¡Paga el internet! Bueno, ya... Este juego es de uno, pero me descargué un parche para que sea de dos No entiendo Pregúntale a la guionista que escribió la excusa Licencia creativa Listo muchachos, vamos a destrozar ojetes ¡Sí! ¡Vamos a hacer que se traguen toda la chele! Papus, a dar por culo Oigan, con mi viejo Disculpe, señor Zambrano ¿Vos escribiste eso? Bueno, ya, vamos a comenzar Mata todos los que puedas Y por favor, no me avergüences ¿Qué pasa, pues, viejo? Estás con el mismísimo Rambo ¡Vamos a darle! Ese soy yo ¡Soy una mujer! Sí, pa, es del siglo XXI seas machista Sí, señora Zambrano, no soy machista Ok, solo no te despegues de mí Papá, para protegerte tienes que construir paredes Papá, ¿qué haces? Levanta la cabeza. ¡Eso quiero! ¡Ay, ay! ¡Mueve la palanca derecha! <ríe> ¡Chucha, que es esta huevada!